Buenas tardes a todos. Eh, en primer lugar, pues, agradeceros a todos la presencia. Son unas horas propias de otras cosas, ¿no? Y estamos aquí en este acto cultural. Y sobre todo, agradecer a los dos autores que hayan tenido la diferencia de venir al CRAI a hacer esta, esta presentación de su libro, ¿no? eh, Puede resultar extraño para, para muchos que esté hablando yo aquí en el, el lugar de su, de su anterior director, Alfonso Carriazo, ¿no? que me ha pedido que disculpe, pero con como, como ocasión de su reciente elección como decano de la Facultad de, de Matemáticas pues no ha podido estar hoy aquí, ya está en su nuevo cargo. Eh, dentro de las actividades que se realizan en el CRAI, pues especialmente destacable y especialmente querida esta actividad de discusión de publicaciones de, la, de, de autores de profesores de la Universidad de Sevilla. En este caso, hoy vamos a presentar un libro eh, de, de Enrique Figueroa Clemente, que es un profesor solamente conocido de la Universidad de Sevilla, que no solamente tiene ese papel investigador, sino que además tiene un compromiso con la Universidad, es el director de la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla, como muchos otros conoceréis, y que pues, realmente pues, cumple una función que va más allá de lo que es la estrictamente universitaria. El libro que tenéis aquí delante, Información y Comunicación en Sostenibilidad y Ecología, ha sido publicado por la editorial Gracias, Sevilla, que está su director, también ha venido acompañándonos, también le agradezco su presencia, que realmente y lo digo desde otra perspectiva, ¿no? como autor también, que está haciendo una labor realmente fantástica y yo estoy seguro que eh, poco a poco pues irá afianzándose entre las editoriales de prestigio que hay ahora mismo en el mundo universitario español. Eh, el tema que nos trae, para acá, que trae hoy para acá es un tema que es de muchísima, de muchísima actualidad, del medio ambiente. ¿no? Hoy, creo no, un día como hoy, con el frío que hace, estando a las vísperas ya de, de mayo, parece que es innegable ¿no? que el medio ambiente se está convirtiendo en un problema que no solamente es global, sino que también es local, a cada uno de nosotros. Y esto es posible gracias a la labor de personas como Juan Enrique Figueroa, que ha sido un precursor ¿no? cuando hace mucho tiempo se hablaba del medio ambiente, parecía que era algo, eh, si no oculto o perseguido, ¿no? casi clandestino. ¿no? Hoy en día. Que el medio ambiente es clave. ¿no? Y para eso, en mi opinión, hace falta tres factores. En primer lugar, investigar. Esto nos trata de una creencia, no es una cuestión religiosa, es una cuestión científica. Y hace falta investigadores, como el Miguel Giroa, que demuestran cuáles ¿no? son los efectos ¿no? que, Antropomórficos sobre el medio ambiente. En segundo lugar, la formación. O sea, pues muchos de vosotros estáis formando en el medio ambiente, que en protección del medio ambiente, algo que poco a poco, porque esto es generacional, apostar en la educación es la mejor inversión que puede hacer cualquier país y eso yo creo que en España, que hacemos muchas cosas mal, eso no lo estamos haciendo demasiado mal. Y por último, la divulgación. O sea, de nada sirve que se investigue, de nada sirve que tengamos eh, unos buenos formadores y unos buenos estudiantes formados si después no hay alguien que sea capaz de transmitir al resto de la sociedad. Y esos tres elementos, esos tres valores, pues los encierra el profesor eh, Enrique Figueroa, ¿no? que ha realizado esta obra, que es un compromiso con la sociedad. ¿no? En este libro ya termino, porque, porque tiene que presentar yo, yo presento, bueno, la presentación del libro, y el libro lo presenta su autor. Eh, el libro lo que hace es que recoge una serie de artículos que va publicando generalmente eh, en el Correo de Andalucía, la Pura Verde, que tiene una temática muy diversa ¿no? y que está agrupado sistemáticamente. Antes de pasarle la palabra al autor, y agradeciendo de nuevo la presencia, también al señor decano de la Facultad de Biología, eh, le paso la palabra al director de la Escuela de Historia de, la de Historia Muchas gracias. Bueno, pues bienvenido en lo que me toca. Eh, antes que nada, debo dar el agradecimiento al CRAI, aquí representado por su nuevo director, José Margalán. Eh, ...bueno pues a, acogernos en este espacio, en este marco inusual para las presentaciones de libros... ...yo llevo ya dos años y medio como director de la editorial Universidad de Sevilla... ...y bueno me apetece este ambiente así lúdico en este, en este clima que ya nos va augurando lo que será dentro de poco... ...que no se podrá hacer aquí ninguna de estas actividades... ...pero pienso que bueno pues y sobre todo el éxito de, de jóvenes como se ha dicho por parte del director del CRAI... Eh, en formación y que eh, pues quieren aprender en estas actividades que son actividades que salen dentro de lo que es el marco de la docencia arreglada y que eh, sin embargo presentan, a mi juicio, pues un gran atractivo y sobre todo que generen eh, la necesidad de leer libros. Eso que es la, eh, uno de los objetivos también de la universidad, el, el crear la inquietud por eh, la lectura del libro. Eh, en determinadas, lo sabéis bien, porque... ...vosotros estáis eh, estudiando títulos universitarios... ...en determinadas áreas de conocimiento actualmente... ...yo creo que de una manera eh, pues no conveniente... ...se ha vehiculado, podemos decir, esa transferencia... ...del conocimiento científico del ámbito de las aulas... ...o de los laboratorios, de la, lo que es la investigación... ...se ha vehiculado sobre todo en lo que son las revistas científicas... ...pero hay que reivindicar lo que tradicionalmente... ...históricamente ha sido la labor del libro... ...en cuanto a la propia formación del conocimiento y no solamente la transmisión de ese conocimiento a la sociedad, que es en cierto modo pues la que nos permite llevar a cabo nuestras investigaciones, sino también en cierto modo generar conocimiento. Es decir, que muchas veces eh, frente a lo que es un artículo científico, y porque yo no quiero devastar, evidentemente está este ámbito de, de transmisión del conocimiento que es fundamental, eh, pero en determinadas áreas de conocimiento el libro genera a su vez conocimiento, es decir, que eh, llevar a cabo una obra extensa requiere también por parte del autor, autores, pues eh, reflexionar sobre lo que debe transmitir y eso a su vez genera un conocimiento pues mucho más eh, pausado y un conocimiento mucho más, en cierto modo, eh, bueno, reflexionado que a lo mejor en un artículo que tiene una fecha de caducidad. Eso, como sabéis, también... Depende de ciertas áreas de conocimiento, yo que vengo de las áreas de humanidades, soy arqueólogo, soy catedrático de arqueología, eh, bueno, dentro de las ciencias históricas la arqueología es una disciplina especial, podríamos decir, porque tenemos una vinculación con muchas eh, disciplinas Científico-tecnológica, de aplicaciones arqueométricas, etcétera, y bueno, pues nos movemos bien, no somos eh, de esas disciplinas, eh, ya digo, científico-tecnológicas, pero sí que tenemos una vinculación fundamental para poder desarrollar nuestras investigaciones. Pero eh, reivindico desde aquí la importancia del libro y, sobre todo, en un público como vosotros, eh, que debéis valorar lo que es el libro y lo que ha sido el libro y lo que siempre será el libro. Puede cambiar eh, el, el sistema de transmitir, ahora, evidentemente, estamos en, en, el, en la era digital y tenemos libros electrónicos, pero puede cambiar, como digo, el canal de transmisión, pero no lo que el libro ha reflejado en nuestro conocimiento científico desde prácticamente la edad moderna hasta hoy y mucho antes, y siempre vinculado también al conocimiento y al conocimiento generado en la universidad. Es algo que yo creo que es una... Uh, que va intrínsecamente unido lo que ha sido la universidad como la gran institución de generación del conocimiento y el libro como el instrumento de esa transmisión a la sociedad. Por lo tanto, además ahora, como sabéis, la semana próxima se inaugura la Feria del Libro en Sevilla, el 23 de abril fue el Día Internacional del Libro, es decir que estamos en un momento, ya digo, pues, importante dentro de lo que es la promoción del libro. Y este libro en concreto también, y ya desde la editorial Universidad de Sevilla, nos sentimos muy orgullosos, de, no solamente de esto, sino de la colección en la que se integra, que es una colección que el profesor Enrique Figueroa inauguró, aunque se quedó eh, antes, pero el primer volumen de esta colección empezó, salió en el 2012, y en estos años pues ha ido dando eh, pues, toda una serie de, de, de obras eh, de enorme importancia dentro de lo que sería pues, este ámbito de la ecología y la sostenibilidad, eh, bueno, en este marco, eh, recuerdo que la que salió el año pasado era sobre la importancia de la bicicleta, en el Día Internacional de la Bicicleta. Bueno, pues aquí, en, en este marco ya digo, pues esa, esa obra que antecede a la que hoy presentamos encuentra también pues, una justificación bastante importante. Os recomiendo que entréis en nuestra página web, allí están ordenadas nuestras colecciones, los libros por colecciones y pinchéis, aparte de la de sostenibilidad, muchas otras, pero en la de sostenibilidad pues veréis toda una serie de títulos que desde el 2012 hasta este último, pues jalonan lo que ha sido eh, pues, un, un trabajo también que hay que agradecer al profesor Figueroa, porque pues, él es el director de la colección de sostenibilidad. Yo no voy a hablar del libro, lógicamente, porque está aquí uno de sus autores y lógicamente eh, el querido amigo Enrique Figueroa pues, va a a exponernos ahora cuáles son eh, las líneas fundamentales y los temas que trata, etcétera. Sí destacaría que os fijaréis sobre todo en el último de esos bloques en los que se han agrupado eh, los artículos que en un par de años él ha publicado eh, en, en el Correo de Andalucía, que eh, bueno, es un tema que al que ha dedicado pues, mucho interés en estos últimos años, que es eh, el análisis ecológico de las aportaciones del Papa Francisco a partir ...de las encíclicas que tienen que ver con el tema de la ecología... ...y bueno pues a mí siempre me... Eh, ...él tiene un libro precioso sobre la ecología del Papa Francisco... ...que cuando lo presentó en el 2016 pues me, me, me interesó mucho... ...yo que soy un poco profano en estos temas... ...y bueno pues yo creo que en ese sentido ese último de los bloques... ...el octavo del libro ya digo lo destacaría... Eh, ...en cuanto pues también las inquietudes que el profesor Enrique Figueroa... ...desarrolla en el ámbito general de la ecología... Eh, en estos momentos en que la, la universidad pública está en cierto modo denostada y atacada desde muchos ámbitos, yo creo que figuras como la del de, profesor Figueroa, que no es tampoco relajable en nuestras universidades, en nuestras universidades dignifican lo que es la universidad pública y esa tradición que ya digo que arranca desde la edad media hasta nuestros días. Por lo tanto, eh, para mí es un motivo de gran satisfacción estar hoy aquí, presentar este libro ante un público tan joven y, y alumnos. Eh, hace poco eh, presentábamos uno en el aula de la experiencia y, y les decía a estos alumnos ya de cierta edad que a veces les veían le como más entusiasmo que a los jóvenes, pero eh, bueno, reacciones como las vuestras eh, de asistir a un acto y y sobre todo eh, esperar a las explicaciones del proceso de Figueroa, ...no a, a, a esta introducción en la que ya me estoy alargando demasiado, eh, bueno, pues me, también me, pues me conforta. Agradecimiento por tanto por vuestra presencia y felicitaciones a los dos autores. Eh, bueno, yo estoy también eh, felicitando en cierto modo a la editorial Universidad de Sevilla. Eh, coyunturalmente en estos últimos años eh, yo ejerzo la dirección, pero el, hay que pensar que la Universidad de Sevilla es una de las más antiguas editoriales universitarias de España. Se creó en 1938, con lo cual este año con, eh, conmemoramos el, el 80 años de historia de nuestra editorial universitaria. Ayer estuve en Jaén porque eh, conmemoraban el 25 aniversario de la editorial universitaria de Jaén y el rector que presidía aquel, año, aquel acto, rector que por cierto estudió en esta Universidad de Sevilla y fue profesor de ingeniería también ...durante bastante tiempo... ...antes de trasladarse a Jaén ...y ahora ocupa pues el rectorado de allí... ...destacaba precisamente la importancia... ...que tienen las editoriales universitarias... ...y cómo esa transformación... ...de estos últimos años... ...desde los antiguos servicios de publicaciones... ...que nosotros éramos secretariado de publicaciones... ...a, a, a las, editor las editoriales actuales universitarias... ...que por tanto... ...deben de tener un desarrollo... ...en lo que es el nuevo marco editorial... Eh, ...cambiante... ...y en cierto modo la introducción de las nuevas tecnologías es algo determinante Voy a ir acabando. Pero sí, eh, debo de decir que, bueno, pues, que agradezco enormemente que el profesor Enrique Figueroa, ya no solamente este libro, así como eh, también a Enrique Figueroa Bis, porque son los dos autores del, del libro, eh, pues agradezco el que eh, haya también incorporado este libro a la colección que él que dirige, porque como os decía, pues es una de las colecciones que eh, destacan dentro de esa serie de colecciones que tiene la editorial. Eh, hace un año, un par de años, se creó, eh, se, se promovió en España el primer sello de calidad de las colecciones universitarias, que lo promueve la UNE, que es la, la Unión Nacional de Editoriales Universitarias de España, con el, el apoyo de dos agencias evaluadoras fundamentales, la NECA y la FECI. Eh, en la generación del conocimiento y la evaluación del conocimiento científico en España, y en esa primera convocatoria, nosotros obtuvimos la editorial de la Universidad de Sevilla cuatro sellos de calidad de otras tantas colecciones. Hay que tener una antigüedad de cinco años, por lo tanto, esta colección el año próximo podremos presentarla. Y como os digo, pues eh, nuestra editorial en esa primera convocatoria obtuvo cuatro sellos de calidad y junto a otras dos editoriales, Salamanca y el CSIC fueron las que más sellos de calidad obtuvieron, y fueron solamente 29 en toda España. En ese sentido, pues estamos especialmente orgullosos de estas colecciones, de la estructura. ...que tradicionalmente ha tenido nuestra editorial... en ...la edición y presentación y difusión de los libros... ...y como digo, la colección de sostenibilidad... ...nos parece que es importante dentro de esta producción editorial... ...y que el año próximo, pues posiblemente... ...podremos eh, alcanzar también ese sello de calidad... ...un sello de calidad que lo que certifica es... ...que los trabajos, en cierto modo como eh, ha sido... ...trasladar al ámbito de las colecciones universitarias... ...lo que ya se hace en las revistas científicas... Eh, que se hacen informes de pared, Toda una serie de evaluaciones, toda una serie de protocolos que lo que intentan es que el, el producto final ese libro de carácter científico, sobre todo, pues tenga los rigores de calidad que es lo fundamental para las publicaciones y para la, eh, los ámbitos de estas editoriales universitarias. La calidad de la obra es fundamental. Por eso digo que agradezco a, a Enrique el que apostara también por por nuestra editorial para publicar este libro. El, si veis su página eh, personal, pues veis que tiene una enorme cantidad de publicaciones, entre las cuales muchas monografías, muchos libros y muchas publicadas en otras muchas editoriales eh, no universitarias, editoriales eh, pues, privadas. Y en ese sentido, bueno, pues ya digo que, que le agradezco el que este último de estos volúmenes... Eh, bueno pues apostará por nosotros, en cierto modo el valor que tienen o el gran valor que tienen las editoriales universitarias son sus autores, en todas ocurre lo mismo, pero lógicamente la calidad de la investigación en el ámbito sobre todo de las universidades y no solo de la Universidad de Sevilla, es decir que una editorial universitaria no era como antes que servía para la transmisión sólo de lo que era la, la investigación generada en la propia institución, sino que ahora se ha abierto lógicamente con ese nuevo carácter de las editoriales y estamos lógicamente abiertos no solamente a otros investigadores de otras instituciones, universitarias o no, sino pues, a cualquiera que presente un texto que tenga calidad, que sea evaluado, que sea aprobado y, consecuentemente, se publique. Por lo tanto, simplemente para terminar, pues animaros a que leáis la, la obra y que bueno, pues, asimiléis ese conocimiento, ya digo, que el libro es uno de los vehículos fundamentales de la transmisión del conocimiento científico desde las universidades hasta la sociedad, que es la que nos mantiene y la que permite que estos centros de investigación, de carácter público sobre todo, pues mantengan eh, la función que tradicionalmente han tenido y deben tener en nuestra sociedad occidental, moderna y hacia el futuro y simplemente nada más yo digo agradezco estar presente agradecer el que hoy es podemos estar aquí al CAI y eh, a los autores pues la obra la eh, muchas gracias la verdad es que estamos en una fiesta del libro y el CAI simboliza un poco ese cambio de tiempo entre lo que es el libro escrito y los nuevos recursos ¿no? con la unión de la biblioteca con el SIG sí. y sin más dilaciones pues ya le paso la palabra al autor muchísimas gracias y soy al lado, como sabéis vosotros. El, ¿Se oye con...? ¿Se oye también mucha falsa? ¿Está bien? No oye, sí, ¿no? Que como es que eso, ¿eh? ¿Eh? se oye? ¿Solapa? ¿Se oye ahora? ¿Ah? La próxima vez en clase me lo pongo la solapa, en vez de volver el cajón como siempre. Bueno, primero dar las gracias, yo me da las gracias al CRAI, a su nuevo director, por acogernos en este espacio que realmente me está resultando fantástico, no solo por la fluidez de personas, sino por el paisaje que hay. Esto tiene un cierto aire hippie que me gusta muchísimo, las ¿no? bicicletas, de árboles, vamos, esto es enormemente hippie y estamos Agradecer, por supuesto, al director de editorial, eh, porque esté aquí, porque esté aquí con nosotros, las cosas que tiene que hacer en la semana del libro, en organizando cosas y luego con la confianza que tiene en, en seguir confiando en que yo siga dirigiendo la, la colección. Yo le aseguro que por mí no va a quedar. Y desde luego el año que viene todo mi esfuerzo será para que consigamos ese sello, si es posible, para añadir un sello más a la universidad en esta colección. Le agradezco la confianza a mi decano, porque estoy aquí con las cosas que tiene que hacer también, con una fuerza con nuestra, a mi familia y a vosotros realmente esta absolutamente espontánea eh, cuestión de que tanto después de una mañana muy larga estaría aquí es muy agradecido, así que lo agradezco luego, también quiero agradecer por supuesto al segundo autor del libro que es mi hijo que está aquí que es biólogo, como casi todos sabéis porque si no esto no hubiera sido realidad por muchas razones fijaros, uno es eh, por los temas ¿no? El, si uno solo elige los temas es menos rico que se lo eligen dos o tres. En este caso, la insinuación de tema ha sido muy importante y sobre todo la crítica, ¿no? La crítica y la corrección. Yo tengo ahí un estilo muy denso de escritura, entonces hace falta alguien quizá más joven, más festivo, para darle un poco más de alegría a un texto denso de una persona como yo. Y las correcciones, y la, el, sobre todo una cosa importante, si es esto no se entiende, esto no se entiende nada. ¿Qué quiere decir? No? Eso, eso es muy importante. Esa corrección continua, la insinuación de tema, y luego la elaboración de, de las introducciones a un conjunto de temas. Pues le tengo que agradecer a él que esté aquí, que sea autor de este libro y, y realmente, si no, este libro no hubiera salido nunca a aquí, no hubiera estado aquí. ¿no? Y luego también, otra cosa curiosa, <coughs> quiero agradecer a todas las personas que figuran en fondo en este libro porque la gracia que tiene es que prácticamente todos son mis amigos y mis familias. Es decir, que realmente hemos hecho una especie de teatrillo la portada es mi hija leyendo mi libro de las aves, como veis, totalmente circunstancial. Es decir, que realmente, bueno, hay mucho el esfuerzo también de que la gente se reconozca en el libro. Agradezco a las personas que aparecen por ese cariño que han demostrado. El libro. Claro, el libro, los artículos, efectivamente, como ha dicho nuestro director, que son artículos nuestros del, del Corral de Andalucía, que llevamos casi tres años escribiendo. Llevamos tres años escribiendo. Los artículos son sobre los temas más diversos, como vais a ver ahora. Y están concebidos, no somos periodistas, no solo somos biólogos, no podemos escribir como un periodista. Entonces, son más parecidos a pequeños ensayos. Pequeños ensayos, están concebidos pequeños ensayos de una divulgación bastante razonable, ¿eh? para que un, un gran colectivo de gente lo pueda leer. No solo vosotros, que está muy enfocado, lógicamente, a esta facultad, a esta universidad. ¿no? sino también cualquiera. Yo creo que, y eso es el primer que eh, voy a pasar, a ver, tengo que hacer aquí un poco maniobra. A Esto debería pasar, ¿no? Ah, no. Ahora, bueno, eso es una imagen de los artículos. artículos salen todos los domingos, eh, digo para los que los vais todos los domingos en el correo, pero si ponéis. Concretamente Figueroa, que en nuestro apellido, como sabéis, si ponéis el correo, están todos en internet. Y lo podéis encontrar con una foto y tal, una página entera y una figura se llama Tribunal Libre. No o sé sea, un poco la dedicación. La, la, la, la Los. No, esto es, te es, ha es, es fatal. ¿Por qué se ha salido? me parece. Ahora, no, ya está, ya está, yo creo que ya.. No, es que se sale luego está haciendo algo fatal, porque se ha salido de la presentación. Es que le doy al que no es. Ah, vale, vale. No, voy pues a pasarme lo que hay. Bueno, el libro tiene. Es que un poco la estructura del de los capítulos que tiene, ¿no? Hay, tiene varias, varias personas que han contribuido en la introducción, varias personas han escrito, eh, explicando un poco el libro, por eso no los cito a ninguno, son varias y está muy bien. Bueno, porque no? uno es mi, el periodista de, de la oficina de Sociedad, Alejandro, el Consejo de Medio Ambiente, el presidente del Correo de Andalucía, Ricardo eh, Gamasa, que es premio Andalucía de Comunicación, gente así como muy ilustre, que ha querido acompañarme eh, en el libro, ¿no? Son dos. Luego, hay un primer, son varios capítulos. El primero es un capítulo independiente de los artículos. El resto sí si agrupan, el número que ahora veréis, el eh, conjunto de artículos que hemos querido agruparlos por temas, simplemente para que la gente sepa de qué, qué va a leer. Entonces, están agrupados en un conjunto de temas. Cada tema tiene una introducción, con bibliografía. Yo no quería enriquecer eso para hacerlo mucho más didáctico, sobre todo pensando en gente como vosotros, que es una introducción explicativa de qué se persigue con esto. ¿no? Y luego una bibliografía, que es lo que tenemos, lo tenemos que tener para saber buscar más información. El, primero, el primer capítulo habla de la importancia de la comunicación. Para nosotros ese capítulo, que no tiene que ver con los artículos, era esencial. ¿Por qué? Porque habla de compromiso, fijaros. Habla de la importancia de la comunicación y el compromiso. Nosotros estamos convencidos de la importancia de la comunicación. Estamos convencidos del compromiso, y estamos convencidos de una cosa que se llama la democracia del conocimiento. El conocimiento, y la Universidad de Sierra, un ejemplo de eso, no debe estar en los sitios donde se genera solo, autoabasteciéndose. ¿no? Si el conocimiento no sale hacia afuera tiene muchísimo para valor. Yo con el conocimiento de nutrir la sociedad, de bien, nutrir la sociedad es importante, y ahí está el compromiso de la gente que lo quiere asumir. Nosotros lo asumimos. Lo asumimos de comunicar cosas. Yo, las cosas que sé y que tanto comunican clase y yo aseguro que cada día, yo personalmente yo hablo yo de mí mismo, cada día leo, y vosotros también, eh, yo cada día estudio y cada día leo. No hay día, yo me pregunto, desde que era muy joven, hace ya varios siglos, eh, ¿Qué he aprendido hoy? ¿Qué he aprendido hoy? Y luego, otra pregunta importante, ¿qué he transmitido hoy? Yo me he comido el conocimiento, lo he transmitido. Aunque sea a mi vecino, o a mi mujer, o a vosotros. ¿Qué he transmitido? Eso, yo creo que ese compromiso con la transmisión Internalizar es muy importante, porque entonces lo divulga. Yo creo, fijaros, antes comentaba con, con un compañero vuestro, con un alumno, el y él me da una pista importante que mira, la gente no va ahora a muchos sitios por, por, claro, por los medios de comunicación que hay la gente ya no tiene que ir a Cine club porque ve la película en su casa bueno, yo creo que eso es verdad y tiene sus luces yo creo que esa aproximación de cualquier información por internet ahora mismo es una ventaja tremenda tremenda, ¿no? pero tiene también una sombra claro, yo sigo creyendo en la, como mucho en la socialización de la sociedad una sociedad que no está socializada es una sociedad perdida entonces, grupos como este, trabajando juntos aquí ahora, eh, escuchándolos juntos, y si podemos cambiar impresiones mejor, yo creo que contribuye a la socialización. ¿eh? Y es muy importante que no la individualización aquí nos lleva, que estemos nosotros con nosotros mismos, con la tablet, comiéndonos a nosotros mismos, cogiendo Eso tiene su valor, cuidado con no expresar, ¿eh? valor tremendo, tremendo. Ahora, que haya uniones como esta colectiva, donde cambiamos impresiones y nos reunamos, creo que fomenta, eh, fomenta la socialización de la sociedad, que eso es muy importante. Entonces, en el primer capítulo hablamos de la democracia del conocimiento. Un conocimiento, si no se democratiza, pierde mucho valor. Si yo una cosa que pienso no la transmito, el valor que tiene, que me la quedo yo, es muy gracioso, conmigo mismo me río, pero si la transmito tiene un valor mucho mejor. Por eso creemos que el libro se nutre de esa idea de la democracia del conocimiento, que no es mía, sin duda, ni de mi hijo, sino de Daniel y de Danidi, que es un sociólogo importantísimo del País Bajo. Eh, ese es el primer capítulo. Luego el resto, tenéis aquí la lista de los capítulos, hay uno primero que es el papel, el papel de la ecología en la sociedad en el siglo que viene, en el que estamos. ¿no? Eso son muchos artículos dedicados a eso. Yo creo que yo defiendo la ecología, defiendo la ecología como elemento transformador de la sociedad, y lo sabéis, lo que venía clase. El, que lo digo continuamente es el un elemento de transformación a mejor de una sociedad de un mundo mejor en la ecología y por eso lo defiendo y trato de divulgarle lo que puedo ¿no? el segundo bloque es ya de sostenibilidad hablar de sostenibilidad la sostenibilidad es una palabra hasta cierto punto denostada porque todo el mundo la utiliza de una forma muy banal y a veces se llama sostenibilidad cosa que no tiene ni el mínimo asomo de sostenibilidad pero eso no quiere decir que la palabra haya perdido su sentido. Yo la sigo defendiendo, la profesora de sostenibilidad, sigo, y sigo creyendo en ese concepto absolutamente. Que mi universidad tiene un plan estratégico de sostenibilidad, trata de ser lo más sostenible que pueda y cuidado, la sostenibilidad no acaba, no tiene fin, no tiene término. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia. Hay contingencias cada día, cambios cada día, cambios cada día. La sociedad cambia, el medio ambiente cambia. Entonces, la sostenibilidad va cambiando, adaptándose a esos cambios, con lo cual no podemos tener un concepto cerrado de sostenibilidad, sino muy claro y sabiendo que además es cambiante. ¿no? Hay un conjunto de artículos dedicados a eso diciendo que es urgente, es decir, tomarse en serio la sostenibilidad es muy urgente, es un reto y una urgencia. ¿no? El tercero es el cambio climático. Bueno, el cambio climático es otro reto de nuestro tiempo, los habrá que crean, que no crean, los habrá que creyendo crean que no hay que hacer nada. Bueno, hay una gama tremenda de posibilidades. ¿no? Yo soy de los que sí creen desde hace, hace muchos años, y lo he defendido hace muchísimos años, el tema de que hay que estar dentro de este tema. Yo creo que hay que hacer cosas, que hay que hacer cosas, soy de los que hay que hacerlo ya. Que esto no es un problema futuro dentro de 70 años, que ya veremos. Nada, nada, nada, Yo tengo que hacerlo hoy. Si queremos aliviar las consecuencias negativas del cambio climático, tenemos que actuar hoy. Si no llegamos tarde. Llegamos muy tarde, por eso la insistencia de que el cambio climático es real, es real para mí, es real, hay indicadores muy claros y que hay que actuar ya. Eso es, digamos, la esencia del conjunto de artículos. Luego hay otro que, hombre, para mí economía y ecosistema, yo sé, por supuesto, los economistas ni saber mucho de eso, pero algo leo, o mucho leo, economía y ecología van juntas. ¿eh? Ahora mismo, en el mundo actual, la economía y la ecología van muy juntas por muchas cosas entonces, algunos de los artículos que hemos escrito están dedicados a esa interfase entre economía y ecología, que tiene que ver con sostenibilidad. Sostenibilidad, economía y ecología van juntos. ¿eh? Y hay una cuestión importante como la teoría del decrecimiento. O sea, hay que entender qué significa la teoría del crecimiento, qué significa y qué proyección tiene en una sociedad actual la teoría del decrecimiento. o lo que es la economía de proximidad, eh, o lo que es la economía circular. Esa cosa que se emplea ahora en los periódicos, los medios de comunicación, debemos estar al día de ellas. ¿no? Al día de ellas va cayendo. Y yo creo realmente que una sociedad puede mejorar sin crecer. Es lo que dice la teoría de crecimiento. No es de crecer. Significa desarrollar más que crecer. Lo cual no significa que no se pueda crecer. Pero realmente no, no todo desarrollo implica crecimiento. A veces lo que implica es desarrollo, implica reparto. Un reparto igualitario de los costos y los bienes, que no hace falta crecer para ellos. Por eso, eh, digamos, las tendencias económicas que hay ahora hay de todo tipo y debemos estar formados para entender lo que nos dicen y sobre todo saber lo que es mejor, que eso es muy importante. Luego viene la ecología en la ciudad. Ese tema, como sabéis muchos de los que de alguna manera eh, convivimos, ahí el tema de la ciudad me importa mucho porque es donde vivimos. Vivimos en ciudades. Me interesa mucho qué tipo de ciudad estamos haciendo. Yo, como sabéis, pues sí, trato de trabajar mucho en esto, y sí, que estoy en la prensa, en las radio, en la tele, ya como conocéis, me por ahí. Y trato de hacer de defender un modelo de ciudad, un modelo de ciudad ecológico, un modelo de ciudad saludable, un modelo de ciudad social. Yo quiero una ciudad que sea social, que sea ecológica, sostenible, por supuesto, y, y evidentemente, eh, saludable. Yo quiero una ciudad que enferme a la gente, y tratamos de pelear porque eso es así por eso escribimos este tipo de artículos ¿no? eso es sobre la ciudad luego hay un apartado especial dedicado a la salud y al bienestar en las ciudades lo separamos ¿por qué lo separamos? lo separamos porque pensamos que era una llamada de atención a lo esencial que es dar, darnos cuenta de la importancia que tiene la salud y el bienestar en la ciudad y que podemos hacer ciudades saludables y con bienestar o ciudades no saludables y con o con bienestar y que evidentemente en el marco de las ciudades hay barrios que, que, que tienen un nivel de salud y de bienestar alto y otros que no y entonces desde estas líneas lo que tratamos es de llamar a los poderes públicos de que realmente igualen las cosas es decir, que realmente las ciudades del mundo, Andalucía, Sevilla, como estamos aquí pues, no se gaste siempre todo el dinero en lo mismo. Que hay muchos fans en los que gastan dinero donde elevar el nivel de salud y de confort de la gente. Y eso no sí. hay que olvidar. Pero eso, insistimos, por eso es el compromiso. Y claro, ahora la palabra compromiso, os invito a la que mientéis. Compromiso, educación, información, cultura. Eso está explicado en el primer capítulo. No hay, no hay que ir a ningún sitio. Y cómo se mezclan todas esas palabras. ¿no? Entonces la salud es muy importante para nosotros. Este campo es un campo saludable. Yo estoy contento. Yo, de hecho, lo mido todo el nivel de salubridad que tiene nuestra universidad de Confort, y tenemos un estudio hace un año en este campo, en un campo que se demuestra que es bastante saludable, la verdad. Y la respuesta vuestra, las encuestas que hacemos es buena. La mayor parte de la gente está a gusto esto. ¿Que hay que mejorar cosas? Claro que sí, claro que sí, siempre. Pero bueno, la gente tiene sombra, tiene CEPE, se puede sentar en el CEPE, estudia muchísimo en el CEPE, eh, está en el CEPE mucho también, es decir, estáis muy bien. Entonces, y la gente responde a eso. ¿eh? Bueno, eh, luego el último, que mi director de editorial ha hecho referencia, eh, es un capítulo especial, la verdad, que es un capítulo dedicado al Papa Francisco, que tiene montones de mensajes sobre medio ambiente, sobre ecología concretamente. ¿no? Eh, yo he escrito, yo personalmente he escrito dos libros sobre el Papa, que os he llevado a clase alguno y os lo he enseñado. ¿Y eh, ¿por, qué? ¿Por, qué? por qué? Porque una persona como yo escribe un libro sobre el Papa, bueno, porque yo no puedo no puedo escribir teología, no sé nada de eso, pero sí puedo escribir de ecología. ¿no? Entonces, un papa que, en vez de estar dedicado a otras cosas, dedica un tiempo a la ecología, a mí me llama la atención. ¿eh? Y además, dice cosas muy interesantes. Yo os invito, independientemente de que seáis ateos, agnósticos, mormones o musulmanes, judíos, o, o lo que seáis cada uno, eh, leer, leer las encíclicas dedicadas al, menos, al medio ambiente. El papa Francisco os vaya a sorprender, y por eso yo le he dedicado un libro, y algunos artículos le hemos dedicado también, en momentos determinados a, a, a la ciudad del Papa Francisco, que está siendo denostado por muchos sectores del mundo este globalizado que tenemos, muchos sectores por ahí, especialmente, bueno, no quiero decir no, algunos sectores lo denostan ¿por porque está at atacando las bases de un modelo social insostenible, de un modelo social y ambiental que, que, que está cargándose el mundo, y él desde ahí, desde el Vaticano, escribe cosas y lo denuncia, y bueno, y gente como nosotros pues creemos que son buenos y creemos que es bueno lo denuncie y que entonces pues tratamos de ayudarlo en lo posible. El, el epílogo del libro es un epílogo de, bueno, es del consejero de Medio Ambiente al cual yo le agradezco también aquí que haya epilogado, eso sí. Y esto lo que viene ahora, lo viene a esto, simplemente es de qué trata cada capítulo, qué artículo, qué contenido tiene. Una de las cosas interesantes que yo que tiene este libro es que tiene sitio para cualquiera en el sentido de que cualquiera puede encontrar un tema que le guste con el libro y ¿por qué piensan estos autores sobre el algarrobico? que es un tema así como muy muy escabroso, ¿no? o que piensa sobre la salud en la ciudad, o qué piensa sobre el papel del árbol, ¿no? Por eso, si le veis, este es el listado de los artículos que ocupa cada capítulo. Por ejemplo, en el primero, pues va Mujer y Ecología. Pues a Mujer y Ecología le hemos dedicado cada año, el día 8 de marzo, le hemos dedicado un artículo al papel de la mujer y la ecología, porque consideramos que es fundamental, por muchas razones que podéis leer los artículos y que hoy en el libro. El agua, es muy bien común, el paisaje, los inmigrantes, la biocultura, la genética, Adiós, Algarrubico, adiós, el lince, yo qué sé. Que hay muchas cosas que yo creo que se entienden muy bien a la luz de la ecología, a la luz de la teoría ecológica que estáis estudiando. La teoría ecológica da muchas pistas sobre las realidades de algo que es mucho más el medio ambiente, ¿eh? que tiene que ver con la sociedad y otras cosas. ¿no? Entonces, yo creo que estos artículos están pensados para que meditéis. Por eso están concebidos, hombre, a con ideas como pequeños ensayos, pequeños ensayos de tres paginitas de forma que da lugar a la meditación, a la meditación que tú pienses ve, bueno, es la opinión también de una persona, cuidado que es una opinión, ¿eh? vamos a ver, que podéis compartir o no, pero por lo menos habrá que pensar, o habrá que pensar para aquí, yo pienso lo contrario, eso está bien también, la dialéctica es buena, el que niegue la dialéctica está equivocado, y el conflicto es bueno también, porque genera trascendencia, digamos evolución, entonces todo eso es muy importante, ¿no? eh, medio, información, ecosistema, etc., bueno, el lince, eh, el rinoceronte, el lince y Parque Jurásico, ahí es, hay títulos que intentan ser provocadores, ¿no? Saber qué tiene que ver los rinocerontes con el lince y con el Parque Jurásico? Os voy a leer qué dice esto, todo esto. Bueno, el título intenta provocar. eso le, lo he aprendido de mis amigos periodistas que tienen que provocar con los titulares, bueno, pues Ya está, uno hace lo que puede, ¿no? Entonces, eh, ¿hay periodistas aquí? Entonces, eh, el título intenta ser provocador también para pa estimularte a leerlo. Si pone un título plano, que aburre, ¿no? eso no lo lee nadie. Entonces, dentro de la carencia que uno puede tener o que podemos tener, es tratado de ser provocadores. Bueno, reivindicación de diógenes, esto me interesa mucho, porque eso que dicen que Dios nos ha acumulado basura es mentira. Es decir, yo reivindico a diógenos que en su vida acumuló basura. Su vida eran otras. que es lo que tratamos en ese artículo de explicar la injusticia que se hace con diógenes pues eso reivindico que lo citemos bien ¿no? eh, yo qué sé el tratado trasatlántico libre comercio bueno pues es un tema grave que hay que saber lo que es, una cosa que se hace a oscura de la ciudadanía como mínimo es dudosa entonces tratamos de explicar qué es eso para que la gente opine ¿no? en fin eh, Andalucía está presente en este libro mucho ¿eh? muchos de los artículos están contextualizados en Andalucía y creo que tiene que ser así tiene que ser así en nuestra tierra, donde estamos, y muchos están contextualizados a Sevilla, aunque es aplicable a otras ciudades, pero muchos están contextualizados a nuestra problemática ambiental de Andalucía, y creo que es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer. Eh, bueno, aquí tenía algunas imágenes de cosas que hacemos, el diente de ciudad de la mujer, los inmigrantes, el paisaje, el, la mujer, el, bueno, el es un tema, bueno, tengo ideas propias, tenemos ideas propias sobre el algarro ¿no? En fin, unas imágenes que acompañan un poco a los artículos. El segundo es la sostenibilidad. Bueno, ahí se habla de la sostenibilidad a nivel mundial, a nivel de Andalucía, el Día Mundial de la Sostenibilidad, eh, no sé, la relación con la economía. Tratamos de llevar la sostenibilidad de una forma próxima a que las personas que lo no lean puedan entender la importancia de ese concepto que realmente yo creo está denostado porque la gente se ha tomado broma. Sostenible es todo y sostenible es casi nada entonces, eh, eso es la realidad entonces eso hay que explicarlo y entenderlo ¿no? eh, bueno, aquí están que si coméis carne es bueno las reuniones mundiales, la estrategia andaluza de la sostenibilidad, ya mundial del medio ambiente pam, mucho, Estas fotos lo que acompaña un poco el, el contenido que tienen estos artículos para ilustrar un poquito ¿no? luego el cambio climático, ahí por supuesto varios artículos dedicados al cambio climático el papel de Andalucía, lo que está haciendo Andalucía con el cambio climático la gente que hace trampa con el cambio climático, en fin, hay muchas cuestiones ahí. El tema de los refugiados y los migrantes, es un tema muy grave, ¿no? 200.000 de migrantes por, por, por cambio climático. ¿Dónde se van a meter? Bueno, pues no se, pues no se van a meter, la verdad. Es eh, un tema bastante grave, las riadas, ¿no? El tema de las riadas, de las sequías, la, sequía, la subida del nivel del mar, todo esto lo tratamos aquí de una manera, ya digo, divulgativa. Para que las personas que lo canadienses puedan tener, desde el punto de vista de dos personas, dos científicos, cuidado, que escriben y opinan de una manera, digamos, también su opinión sobre el tema, pero basado en ciencia, basado en, en lo que se nos ocurre un día por la tarde, es decir, está basado en conocimiento. ¿eh? Aquí hay imágenes de la riada en Andalucía, la subida del nivel del mar, bueno, que está viendo, los migrantes, la, los cielos, la reunión de París. Dedicamos varios artículos a hablar de la reunión de París y su alcance real. Es decir, ¿Ha sido un camelo o no lo es? Es decir, realmente ¿qué alcance tiene una reunión? ¿Cuánto hubo ¿Qué se está haciendo en realidad? Bueno, el tema bueno, nos preocupó mucho y le dedicamos varios artículos y la proyección que tiene en las ciudades, en los ayuntamientos, en las ciudades. Que si nos leéis pues, bueno, alcanzar por lo menos una cierta comprensión modulada por dos personas que opinan, insisto, pero opinan con ciencia y con conciencia. Cuidado. Luego está la economía. Bueno, nos interesa mucho la desigualdad. En esos artículos eh, hablamos de la desigualdad, nos preocupa la desigualdad, eh, no, nos interesa la... El otro autor del libro contribuye a que no se caiga la, la, la sostenibilidad, el, eh, la economía ecológica, la desigualdad, el decrecimiento, explicamos que es el decrecimiento, la economía colaborativa es esencial, que son los puertos urbanos, ejemplo, pues, pues, la economía colaborativa, la economía de proximidad. Todo eso está explicado en un lenguaje aproximado, pensando sobre todo en vosotros, ¿no? que entendáis estas cosas, que nadie os entiende, simplemente que, que los bocazas que hay por ahí diciendo cosas se callen ya, o por lo menos que tengáis información suficiente para inhibir a los bocazas y saber discriminar, eh, en fin, que va a ser un símil evangélico, por lo menos lo que es verdad de lo que no lo es, por lo menos. Eh, la ecología de hoy, bueno, esto nos interesa mucho, ya lo he dicho, la ecología del agua en la ciudad, los árboles en las calles, tema nos preocupa mucho, los, las zonas donde está la gente, los espacios de socialización. A mí me interesa este campo como espacio de socialización, de socialización. Un espacio donde salís de ese individualismo, individualidad que tenemos con la tablet, con el móvil y tal, y os ponéis a hablar entre vosotros, os ponéis a hablar en grupos, coméis juntos, a mí me manda muchas ideas eso por eso este espacio debe ser un espacio social y agradable y la ciudad igual, la ciudad tiene que tener plazas, calles, calles donde la gente se siente, yo no soporto las calles que solo son de paso esas calles del centro, que no tienen banco no tienen nada, y lo que hace es que la gente circule canalizadoras de flujo yo quiero calles salas de estar calles que la gente salga, se siente y hable con el vecino, de lo que sea, me da igual y además que sean espacios multiculturales y multigeneracionales yo quiero ver mayores niños, gente ¿eh? Gente de edades distintas y quiero ver razas distintas, quiero ver gente vestida distinta también, si sí esos espacios multiculturales y multisociales son los espacios que realmente eh, dan sentido a la vida. Los niños, hay un estudios que dicen que los niños se crean más libres y más inteligentes y más felices si viven en espacios multiculturales y multigeneracionales. Ven que el mundo tiene matices distintos y edades distintas. ¿Eh? Yo creo que es igualamiento que hay en cosas. Por eso las calles tienen que tener bancos y árboles, y árboles bien podados. La vida rural en la ciudad, las bicicletas, los huertos urbanos, de todo esto hablamos. Es que hablamos de la vida, de la vida en la ciudad, que es la que tenéis vosotros. Ahora, bueno, estos son imágenes, tenemos. Hay ah, otra cosa importante, un movimiento que yo no sé si ha vuelto ya, que era el movimiento de la gente repartiendo libros por la ciudad. Nosotros apoyamos eso, de hecho, el libro mío del Papa lo pusimos por ahí y alguien lo encontró. El, el, el, el... Yo no sé si eso ya no se hace porque yo no he a hablar de eso, pero la idea era muy buena: es decir, tú pones un libro, das una pista, alguien lo encuentra, te lo llevas pones uno tuyo y lo dejas ahí. Y das la pista de dónde está. Eso, si somos. 60.000 en la Universidad de Siria, por ejemplo, y ponemos 60.000 libros una vez al mes por lo menos para ver mucha gente que pueda leer y ponemos un flujo de cultura tremenda hecha desde la base. Y eso también lo hemos defendido. La fauna urbana, los pajaritos, como sabéis, pues también los defendemos. El agua en la ciudad, las personas mayores en la ciudad, nos preocupan mucho las personas mayores en la ciudad. Es decir, ¿dónde están las personas mayores? ¿Dónde pueden ir las personas mayores? ¿Eh? Pues tienen que ir espacios donde estemos todos además y eso está dicho en los artículos y la sombra, nos preocupa mucho el agua y la sombra, en ciudades como Sevilla más agua y más sombra, por favor ¿por qué? porque el, el calor que tenemos es tremendo y con el cambio climático vamos a peor, con lo cual esto es luego el salud y bienestar en las ciudades esto nos interesa mucho aspecto de salud y confort ¿eh? ¿hacia dónde van? el nivel de partículas que tenemos cómo, qué es lo que respiramos, qué tenemos que hacer para estar mejor esto nos dedica mucho tiempo mucha atención porque nos preocupa mucho yo sigo pasando parte de mi vida midiendo cosas por la calle Y en vez de hecho me he encontrado con, con gente vuestra y está haciendo, midiendo. ¿Qué miro Pues quiero saber qué respiramos. ¿Por qué? Para decirle a alguien que hay que mejorar cosas. O si está bien, decirle que está muy bien. No se hace criticar. Tratar hasta solo decir, mira, esto hay que mejorarlo. Entonces por eso hacemos cosas. El virusica tanto naturaleza y salud. El, es muy importante, ¿no? La calidad del aire, el garra, ¿no? La alimentación, comemos bien. Quiero decir... Como veis, el conjunto de temas son infinitos, de forma que una persona puede decir, pues yo viene lo del radón hoy, o, o la carne, no sé, o lo que queréis. Es decir, podéis encontrar muchos espacios, muchos espacios donde aprender algo, o por lo menos confrontar vuestras ideas con las de los que han escrito el libro. haciendo ¿Eh? una especie de dialéctica introspectiva individual, que, lleva, que luego se puede llevar al plato colectivo cuando lo comuniquéis como vosotros. Eh, bueno, ciudades aquí, personas, estos son, estos son somos nosotros Son la gente de nuestro equipo midiendo cosas, midiendo radiación electromagnética o cosas por la ciudad Bueno, nuestro campo, hay una foto de cada nuestro campo y, y la ciudad como paseo, ¿eh? la ciudad como paseo es también muy importante Una cosa que no, también decimos aquí, que tengáis, y eso es un aviso que tengáis cuidado Cuidado con la radiación ultravioleta Porque aquí ya nadie habla de la capa de ozono, es como si se hubiera repuesto la capa de ozono Y esto tan mal como hace 20 años es decir, que realmente hay mucho ultravioleta. Es decir, eh, poneros crema, poneros burritos y no quitaros la camiseta si no echáis crema. Esa es la historia, son todos más blanquitos. ¿eh? Simplemente, ¿por qué? Porque hay mucho ultravioleta. No lo medimos y esta ciudad está en riesgo de ultravioleta de junio a septiembre. Simplemente ser moderados tomando el sol. Que el ultravioleta también es bueno, porque genera encima, genera ¿eh? vitamina, pero con moderación toda en la vida. Entonces no os deis baño de ultravioleta porque puede pagar las consecuencias 30 años después. Y eso avisamos también. Poblaciones. Bueno, una cosa que le hemos dedicado mucho tiempo es el tema de la energía. Nos preocupa mucha energía, cómo se genera energía en España y sobre todo la inteligencia energética, la gente que no puede pagar la factura de la luz. Vamos a ver. Eso no puede ser. La gente que tiene pobreza energética se lo dedica mucho tiempo porque gente que se muere de frío o no puede encender la luz. Eso nos preocupa mucho, lo hemos dedicado y reivindicamos, evidentemente, energías sostenibles y, evidentemente, una mayor socialización de la energía. Que nadie tenga que pasar frío ni calor porque no pueda pagar Yo, de nuevo, no quiero vivir en un país así. ¿Eh? Quiero que cambie eso en mi país. Luego, esto es el mensaje del Papa Francisco. Bueno, eh, hay una encíclica que se llama Laudato Si, sobre el cuidado en la casa común, que ya digo, está en internet, y había habido un libro escrito sobre eso, por si queréis todavía más abundancia, explicando la encíclica, con 286 citas científicas que justifican lo que dice el Papa, es decir, que no dice tonterías. Y si no, no queréis leer mi libro, pues leerlo la encíclica. Y me da igual que se haya ateo, y esas cosas, me da exactamente los esto, si es que me da igual, la encíquica es ecología, leeros eso al menos es encíquica porque es ecología y atender las cosas que dice. entonces, a esa de atención, pues hemos escrito varios artículos dedicados a eso, donde hablamos de, de Papa con la conversión ecológica, una conversión de, un, habla de eh, una nueva cultura habla de un cambio cultural y por una revolución cultural, desde Mao nadie habla de revoluciones culturales Desde el precedente anterior, el Papa Francisco Mao se tuvo que habló de revolución cultural eh, bueno, y tenemos otras cosas aquí también las ideas sobre el agua, etcétera ¿no? y las soluciones, hay soluciones cuidado, que es una enziquia con soluciones te pone a mirar y sabe dónde están las soluciones a eso, en el libro que yo he escrito sobre esto, le he dedicado bastante tiempo a las soluciones que, a ver, si este hombre está dando soluciones pues no lo escuchamos y eso es un poco la idea de este tal no aquí hay bueno si no, este otro, eh, bueno, yo creo que esta sí, es la última esta es la última si el último capítulo, con eso ya os digo, resumiendo son 94 artículos que hemos puesto ¿no? 94 artículos son 7 capítulos, agrupando esos capítulos, eh, con una introducción que contextualiza el conjunto con una bibliografía, para que tengáis las referencias, y luego hay un primer capítulo dedicado a la importancia de la información y la comunicación eso es muy importante y el compromiso ¿Te das cuenta que un porcentaje alto de vosotros vais a ser comunicadores bueno podéis de comunicar empresas, como hacemos como podemos algunos o ser profesores de instituto de lo que sea de universidad o de lo que sea ¿Eh? entonces vais a ser comunicadores entonces eso es muy importante vais a ser formadores entonces yo creo que tener una sólida formación como intenta esta universidad en todos los temas incluido la ecología y el medio ambiente es importante lo podéis llevar a la vida diaria podéis informar a vuestros vecinos a vuestros amigos a todo el mundo, es decir, vosotros sois vehículos de transmisión y entonces para eso tenéis que tener conocimiento entonces esta colección, obviamente este libro lo que trata es suministraros algunos elementos donde incrementar vuestro conocimiento para daros más posibilidades ser vehículos de transmisión y con ello eh, asumir un compromiso colectivo, colectivo de a través del medio ambiente hacer pues, una sociedad mucho mejor pues yo muchas gracias no tengo más que decir muchas gracias Figueroa, la verdad que habiendo escuchado su intervención, ¿no? a pesar del ruido de las obras del edificio vecino, pero que hará que el futuro tenga un edificio más sostenible, ¿no? también este edificio me imagino que causó mucha perturbación en este campus ¿no? y hoy estamos disfrutando de un lugar que creo que, que es el mejor lugar idóneo para la presentación de este libro. ¿no? Yo creo que resumo bien la intervención de dos mis dos acompañantes y os digo que os leáis el libro ¿no? por parte del autor y que lo compréis ¿no? por parte del editor. Yo creo que son dos libros, es un libro que merece mucho la pena, nada más que la explicación que se nos ha hecho lo merece. Yo de, de mi tarea más grata que he tenido, de las muchas que he tenido a incorporarme a este centro, al que os invito a que asistáis y por supuesto quiero agradecer a todo el equipo del CRAI que ha hecho posible este acto, ¿no? este acto y el funcionamiento de ahí del centro, que no es poco y que yo creo que es un modelo, eh, con toda la modestia que se tenga que decir de, de, lo que es, de lo que debe ser un centro para aprendizaje y la investigación en la universidad. Eh, el libro, lo eh, que pues, está diciendo que una de las tareas más gratas es haberme leído el libro, y un libro que eh, yo que soy jurista y que me dedico también al tema del derecho ambiental, pues no, no deja indiferente, ¿no? El autor ha hecho referencia varias veces al tema de Garrovico, que todos tenemos presente, ¿no? Como un icono de atentado al medio ambiente, ¿no? Y sorprenderá la solución que propone, que apunta el autor. Yo no voy a hacer lo que dicen mis niños que es un spoiler, ¿no? Es decir, el resultado del libro. Tenéis que leerlo para saber qué es lo que propone ¿no? Pero realmente, bueno, se trata del de, de pensamiento crítico, ¿no? Y de cómo desde distintas perspectivas pues, se puede llegar a soluciones diferentes. Antes de cerrar el acto y agradeciendo a todos vuestra presencia y dándoles la bienvenida a este centro, ¿no? Que es el que sois bienvenidos. Pues, si alguien quiere hacer una pregunta al autor o al otro autor también. Es el momento, ¿no? Pues te daría la palabra. ¿No queréis intervenir ninguno de vosotros? No estamos en clase. Exactamente. No, no se te en cuenta de la evaluación. Nadie va a preguntar, de verdad, no de la familia. Nadie tiene la, la curiosidad. ¿Qué pregunta siempre? ¿En qué, en ¿Qué va a contar? No, no, he hecho, yo he le pregunto, si le pregunto 60 veces a lo mismo ¿tú cómo te llamas? Ya lo sabéis. Se me olvidaron los nombres. Vamos a preguntar de a la Garro ¿Qué, qué, sí, ¿qué, qué sí, sí, sí. A ver, ¿qué pregunta quieres hacer? Esa. <risa> bueno, pues lo voy a contestar, ya que va a dar... Hombre, yo no la, le lo he resuelto. Y, no, al que le agradezco de nuevo eso. Y es verdad que antes se me había olvidado, y pido disculpas por ello, agradecer a todo el personal del Crai que... Tremenda detalle para poder pues, hacer esto, que hemos estado, traba ya, he estado trabajando hace un mes en esta historia. que Es, decir, que es verdad que, que yo también me uno a esa historia y lo agradezco de verdad. El agrobico. El aerobico es un hotel que está en, en Almería. Y si me, bueno, había una foto, podéis sea, verlo en internet, seguro que muchos Eso tiene muchísimo debate eh, durante muchos años. Porque qué un hotel construido en, en zona que no se podía construir. De hecho, el arquitecto que lo ha construido, fue conmigo al colegio, que dice no, conozco al arquitecto que lo ha construido, que es un buen arquitecto, de he de Hizo un hotel al que le mandaron hacer, Entonces, claro, ¿ahora qué pasa? Que ese hotel hay que de demolerlo por ley, bueno, demolerlo por ley, porque está en situación ilegal y hay que, de hay que demolerlo. ¿no? Claro, ¿cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es que está muy bien, que digan que ese hotel no se debe haber construido nunca, que pongan un cartel enorme que diga allí que es el monumento a la estupidez más grande que se ha hecho independiente de sus valores arquitectónico nunca se debe construir. Pero de eso, de moderno, hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque de moderno va a costar muchísimo dinero. Segundo, eso no es un de sin castillo. No sé si sabéis lo que es un sin castillo. soy muy joven. Bueno, es unas construcciones de casitas, de piececitas, que cuando yo el chico había, y los metías todo en una caja y los metías en el armario. Eso no es un de sin castillo. eso tiene cimiento. Es decir, de modelo eso genera una cantidad tan de material que no sé dónde lo van a poner. Y luego una cantidad de energía, una huella de carbono tremenda, ¿para hacer qué? Porque ahora restaura aquello que vas a restaurar, si que ¿qué vas a hacer aquí Con lo cual, y vale, dicen 10 millones de euros, seguro no vale mucho más. ¿Cuál es mi opinión? Que emplear esos 10 millones de euros es tirar el dinero a la calle y demoler un hotel que a lo mejor puede te tener Entonces, ¿Cuál es mi opción? Mi opción es que igual que hemos, hemos indultado todos, y me alegro, Hemos indultado a algunos y hemos indultado a gente que había que indultar. Yo me alegro también, ¿eh? ¿Por qué no indultamos un hotel? Es decir, no hay ningún precedente en España. Pero, ¿por qué no se ponen de acuerdo el Gobierno de la Nación y el Gobierno Autonómico de indultar un hotel? ¿Y ahora qué hacemos con el hotel? Por mí usted, con el hotel lo que hacemos es una residencia social. Una residencia gestionada por el Gobierno andaluz y el Gobierno central, si quiere, gratis, con puestos de trabajo para la zona, economía local, y que permita que, niños me da igual de dónde, Siria, de donde sea, o de España, que no puedan veranear, vengan a veranear a Agamobico y se pongan allí. Este hotel, que era una expunticia, que nunca se vio construir, se va a mantener, pero se va a mantener porque tiene una función social. Y a pesar de que esto es feísimo, puesto aquí, y que ecológicamente es un horror, y que habría que haberlo demolido, no lo demolemos porque de ahora una función social. Y ese es mi punto de vista, evidentemente, que mantenemos nosotros solos y no compartido en absoluto por ningún gobierno. Pero sigo manteniendo mi papel de que el algarrobico no se derrumbe y se convierte en un hotel social, no especulativo, sino social. Esa es mi idea sobre el algarrobico. Muchas gracias por la pregunta. <risa> esa espontánea pregunta. Pues, sí, Muchísimas gracias por esa tan improvisada pregunta. Yo sí. Pues, yo ¡Vaya la hombre! <risa> se anima, se anima. ¿Y el acceso al hotel? No, que se lo monten. El acceso, pues vamos a hacer una carreterita. ¿Pero entonces esa carretera Pero, tendría no, que por, atravesar por, por. por espacio protegido? ¿no? Pues anda, que no hay espacio protegido con carretera. Vete a la Sierra Norte o a la Sierra de la Cena, está todo no hay carretera. Va a ser el primer espacio protegido sin carretera a un caminito una cosa mona ¿cómo y es? los aparcamientos los aparcamientos, también <risa> sí, los aparcamientos pero ahí eso debe ser aparcamiento seguro y además a lo mejor es que por aparcamiento hay que poner un autobús naturalmente con gaso sostenible eléctrico que lleva a la gente del pueblo allí y ya está y no hay que llevar ni coche tengo soluciones para todo ¿no? <risa> sí qué Sí, evidentemente ese, estoy de acuerdo, ese es el argumento principal de la autoridad competente este, ha habido una sentencia eh, es un precedente tremendo indultar, claro que lo es, sí que lo es yo estoy de acuerdo, ese es el lado negativo por el que yo creo que lo van a derruir. Eh, yo no creo que haya ninguna esperanza de que se convierta en un hotel social para niños pobres eh, no, no creo, en absoluto ¿no? creo que yo querría, pero creo que no va a aburrir el precedente es muy grande. Luego hay movimientos ecologistas que, que se han echado ahí la sangre atacando a aquellos a veces anda, por 20 años nosotros, hay otra que se queda y nosotros... Yo entiendo que hay sectores sociales que digan, y habla estos que defiendan, lo entiendo. Los ecologistas que digan que hay que derrubarlo, lo entiendo perfectamente, no lo comparto, pero lo entiendo ahora tú puedes poner tantas salvaguardas como quieras, nunca más se construirá porque de hecho no va a ocurrir en espacio protegido nada, de hecho no se hace, eso fue un error que se cometió hace 20 años no va a ocurrir nunca más eso, es decir no tiene por qué ser un precedente en cambio sí puede ser un precedente inteligente de reconvertir algo malo en algo bueno ese es mi punto de vista Y iluso lo, y, y lo inocente todo lo que tú quieras, seguro, ¿no? lo es, utópico también ahora me da pena que a lo mejor Gente que podría haber allí dando puestos de trabajo locales, ¿eh? no lo vaya a hacer frente a una destrucción, una demolición que, que no me apetece ver. Simplemente va a mi de vista y que vale lo que vale, nada. ¿Alguna cuestión, chicos? O ya os tendréis que comer, ¿no? ¿Tenéis más preguntas? Bueno, el, el tema de Garróbico no, no funciona el micrófono. Ah, sí. bueno, tu juguista, tú eres el más jurista. El tema de Garróbico, yo podría estar una hablando sobre eh, los aspectos jurídicos que todavía han terminado. ¿no? Y es curioso porque yo también tengo una teoría personal sobre el para que se ejecutara la sentencia, ¿no? que tiene que ver también un poco con la función social de la Cámara del Profesor Figueroa, que es trasladar allí al Tribunal Supremo. En ese momento se ejecutaría la sentencia al día siguiente y desaparecería el problema con todos los costes que yo supondría. ¿no? Pero bueno, eh, como veis los profesores universitarios nos dedicamos a muchas cosas, ¿no? De las que nadie se, se detiene, ¿no? y, y yo creo que esa es un poco la grandeza de la universidad. Eh, tenemos un valor, una capacidad de, de investigación, de generar conocimiento y tenemos que tener también la virtud, la habilidad de poderlo transmitir también fuera de las aulas que es lo que hace el profesor. Si no hay ninguna intervención más, pues agradecer. Sí, claro. Por, la zona en los... por supuesto, sí, yo, he, yo he claro, yo creo que eso está abierto a imaginación. Hombre, lo que no puede revertir es a manos privadas, un hotel privado, eso ahí sería inconcebiblemente. Es decir, tiene que ser un indulto con, con limitaciones. Dicemos, bueno, esto puede ser, por supuesto, a manos del Estado estatalizado, eh, a mano de Estado, para un uso. Y bueno, que sea un centro de investigación, pero también que sea un centro ¿eh? investigación. Ahí cabe lo de los niños pobres y el centro de investigación. Es decir, ¿Y el podemos dividir los dos y el supremo. Es decir, podemos dividir un trozo para el supremo, otro trozo para los niños pobres de, del mundo y otro para un sitio de investigación. Y se aprueba la moción. Es decir, me parece inteligente e interesante. Todo eso mejor que cuento Sigo insistiendo, aunque yo sé que este argumento mío no, no le gusta a ciertos sectores, que dicen hombre, no nos incomodes con esos argumentos, se siente. Es mi punto de vista. Pero vamos, es verdad que podría ser también una parte, es muy grande, un centro de investigación. Es decir, vamos a promover una plataforma que diga que vaya el Supremo, los niños pobres y un centro de investigación. ¿No? Bueno, pues yo creo que hemos cumplido con crece las expectativas de esta presentación. Agradecer a los dos autores que están aquí, agradecer al decano de la Facultad de Biología y sobre todo a...